Nuestra psicóloga Ana Laura Pirroni, que le damos una vez más la bienvenida a nuestro programa Hola, para hablar de trabajo, justamente. ¿Cómo Trabajando, estás, Ana? ¿Todo bien? No, para Trabajando. Para variar. Para variar el día. Exactamente. El día. Sin dudas. Vamos a hablar un poquito de trabajo, eh, estrés laboral por un lado, disfrutar del trabajo, ¿por qué no? Uh -huh. Con plenitud, eh, por, por el otro. Este, Bueno, ¿de qué depende todo esto? Bueno, primero comentar un poquito esto de pensar que venimos de dos años en donde todos hemos tenido mucho cambio en el área laboral. Sin duda. ¿no? Sí. Esta pandemia generó que pasáramos de la presencialidad a la virtualidad, uh -huh. que de repente ya la casa se convirtiera en la oficina, los compañeros de trabajo empezaron a ser los hijos, la familia, uh -huh. el perro, la, la pareja, Tal la cual. computadora, y todos estos cambios, para muchas personas representaron una crisis importante, ni hablar de, de, de la crisis financiera que acompañó todo esto, ¿no? Cambios, despidos, incertidumbre. Y empezar... Incertidumbre, uh -huh. sí. Y, y un poco como llevar a, a, a cuestionarse el sentido, ¿no? ¿Qué valor uh -huh. tiene mi trabajo? ¿Para qué uh -huh. estoy haciendo esto? El hecho de parar a mucha gente le permitió poder cuestionarlo, reflexionarlo. Sí. Y pensemos que hay gente que la pasó muy mal, ¿no? Que realmente ha pasado situaciones de mucho malestar emocional, uh -huh. físico, económico. Pero también está esa gente que puso, pudo trascender la situación, ¿no? Que pudo aprender, uh -huh. que se pudo reinventar. Mm, El que cerró una empresa, un negocio y se rearmó internamente y también creó algo nuevo. Uh -huh. Entonces vos recién decías, Clary, ¿de qué depende? Pensemos que hay distintas actitudes pensando en la manera en la que afrontamos nuestro trabajo. Claro. Está la gente que dice, bueno, tengo que trabajar, es lo que hay, ¿no? eh, es un mal necesario porque necesito subsistir, sobrevivir, uh -huh. y lo vive un poco desde esto que se llama permanencia congelada. no. Mm. Estoy como, como medio frozen ahí con el trabajo, <risa> sí. no lo cuestiono, no me pregunto si me gusta o no, ni pienso en un cambio laboral, ¿no? Uh -huh. eh, si hay malestar, no lo sabemos o no claro. lo registramos. Como estancado. Exactamente. Estoy uh -huh. estancado. Voy. Automáticamente uh -huh. voy y trabajo, uh -huh. pero no me cuestiono ni el sentido, ni el valor, ni, ni el... No conecto con qué significado uh -huh. tiene este hacer para mi vida, ¿no? Seguro. Y por otro lado están estas personas que tienen una actitud más proactiva, ¿no? uh -huh. En donde ven el hacer como una posibilidad, de crear, de transformarse, de, de crecimiento interno, de claro. desarrollo potencial. Y acá se da una permanencia motivada, sí. a diferencia de la anterior, claro. ¿no? En donde yo elijo estar en un lugar, creo las condiciones necesarias uh -huh. para, para mi desarrollo. Y por supuesto que eh, hay una transformación en ese estar, ¿no? Por hay un disfrute Claro, según la por actitud supuesto, sí. con, con la que uno um, cara, lo cara. encare, no, Pu puede cambiar muchísimo. Y cuando uno no es feliz en su trabajo y eso le pesa y está en modo frozen, como vos decís, por un tiempo prolongado... Puedes encadenar en una situación muy angustiante para la persona porque ese estrés repercute a nivel corporal, a nivel relaciones con los demás, sí. este relaciona hasta incluso con tu pareja, con tu familia, porque se traslada a todos los ámbitos de la vida cuando uno realmente no está cómodo en sí. su ámbito de trabajo. ¿no? Sí, que está bueno aclarar esto de que el trabajo no nos enferma. Sí, lo que nos enferma es la manera en la que llevamos a cabo mm. el trabajo. ¿sí? No, no le podemos echar la culpa al, al, al espacio, a la actividad, al rol o la función. Y acá es donde está bueno poder frenar y ver cómo estoy trabajando. ¿no? Mm. Hoy esto que vos decías del estrés, hay un síndrome que en la pandemia aumentó notablemente, que es el síndrome de burnout. El, mm -hmm. el significado es sentirme quemado, agotado, mm -hmm. ¿sí? Eh, fatigado, exhausto y, y este síndrome aparece justamente cuando el estrés se mantiene durante largos periodos de tiempo. ¿no? Uh -huh. Esa sobrecarga que sentimos está y sigue estando y naturalizamos y seguimos trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces va a aparecer primero y principal un malestar ¿Sí? Un agotamiento físico, mental uh -huh. y, y también social, como vos decías, ¿no? Claro. Con síntomas físicos, con síntomas psicosomáticos, con insomnio, uh -huh. con disminución de peso. Mira, justo qué interesante la imagen que aparece ahí de tantas otras variables que hay que tener en cuenta para decir, bueno, mi trabajo me está haciendo bien porque tengo salud física, porque sí. priorizo tener un ratito libre para mis cosas, porque tengo mi salud mental en orden y además, uh -huh. bueno, me pagan bien, me sí. gusta lo que hago. Sí, estoy porque cómodo. Justamente la imagen de arriba grafica esto de, de que nos han enseñado y hemos uh -huh. aprendido erróneamente. Que el éxito laboral tiene que ver con nuestro salario sí, claro, y con la brutal. posición que ocupemos. Uh -huh. Y muchísimas veces estamos tan enfocados en el salario, sí. en ganar plata, uh -huh. en crecer jerárquicamente, que nos olvidamos de todos estos y otros lo más aspectos. Es importante, en definitiva. Ana, ¿y cuando qué podemos hacer o cuál sería la vía de escape cuando la renuncia no es la salida, no es la solución? ¿Cómo mm. podemos reacomodarnos emocionalmente, mentalmente en este trabajo que no, supuestamente nos hace daño? Sí, Primero tenemos que ver esto que es, hay factores personales, ¿sí? Que tienen que ver con la personalidad uh -huh. de cada persona. Cómo me estoy contando, desde qué creencias estoy trabajando. Uh -huh. Esto que se llama la tolerancia al estrés, ¿sí? La tolerancia a la frustración. Todos los trabajos implican ciertos conflictos, uh -huh. ciertos desencuentros, cosas que no suceden como yo quiero, uh -huh. Y acá también es fundamental, algo que, que se plantea hoy y que es un movimiento nuevo es el trabajo consciente, el uh -huh. trabajo lento, ¿no? Slow work es como la, la tendencia. Ajá, ¿Y ¿en qué consiste? Y que no es trabajar menos, sino es como trabajo, uh -huh. ¿sí? Primero y principal esto de bajarnos de esa rueda de hámster en la que a veces uh -huh. estamos, ¿no? Donde todo el día y me lleno y una reunión y otra reunión uh -huh. y el celular y la compu y y poder ver esto, qué es, bueno, cómo estoy funcionando, ¿Sí? qué es lo prioritario, cuáles son todas las tareas que tengo y cómo poder jerarquizar uh -huh. ¿no? en función de la importancia, organizarme, eh, uh -huh. el esfuerzo, poder dirigirlo hacia una meta y a una tarea específica y ver en qué necesito también delegar. Claro, el estrés tiene que ver con la sobrecarga uh -huh. y la sobrecarga está súper asociada ...con altísimos niveles de autoexigencia. ¿sí? Quiero hacer todo, no puedo delegar ni confiar en nadie, dificultades en el trabajo en equipo. Y bueno, y por otro lado, esto de ver cómo acompaña la organización, la empresa, la institución también al desarrollo integral de la persona. Hoy, eh, por suerte, hemos entendido que si el empleado eh, está feliz, ¿sí? si la persona y el trabajador se siente feliz, su productividad aumenta. Sin dudas. Totalmente. Cuando sí. uno se siente cómodo, pleno en el trabajo, es algo que, que, que va solito, ¿no? Que, que funciona solo y yo creo que, bueno, en la mayoría de los casos, hablando de un ideal, tendría que ser así, ¿no? Sí. este Bueno, volviendo a esto que decías, eh, Ana, del síndrome del burnout, del quemado. Si una vez que... Que lo detecto, que me siento identificado con, con esto, decís, estoy pasando por esta situación, ¿cómo puedo actuar en consecuencia? ¿Por dónde empiezo? Porque quizás me paro frente a esa situación y digo, wow, esto es un mar de cosas que están pasando, ¿cómo hago para tomar ese primer paso y decir, bueno, quiero empezar a laburar de, de manera más... Eh, Armoniosa, más sí. consciente. Eh, primero esto que decís que es identificarlo, ¿no? Naturalizamos mm. mucho esto. Si trabajás, tenés que estar cansado. Ahí es verdad, ¿no? Sí, sí. Los estás y bueno, estuviste todo el día trabajando. Sí. Y yo creo que eso viene de, de las generaciones anteriores, quizás de nuestros padres y de nuestros abuelos, esa cultura del esfuerzo, pero ya. Convertido en como en un sacrificio, en sí, ¿no? claro, un pesar, sí, ¿no? Sí. sí. Que, si que no, no valía ellos, la pena si uno no terminaba cansado, claro, agotado, con ese esfuerzo. Sí, es como que le damos cierto prestigio ¿no? uh -huh. a ese cansancio. Claro. Sí, Hoy eh, este síndrome es considerado una enfermedad, ¿no? La claro. Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad. Uh -huh. Entonces, si estoy trabajando y siento que hay un agotamiento extremo, ¿no? En lo físico, en lo emocional, me siento muy estresado, con mucha ansiedad con muchos síntomas, a veces depresivos. ¿sí? La despersonalización, que es esto de que no me importa mi compañero de trabajo, me da lo mismo ir o no ir, claro. no saludo. Nada te motiva. Claro, te da todo <risa> lo mismo. Eso, esa desmotivación, primero lo tengo que identificar, Bien. no naturalizar. Y acá hay que pedir ayuda. ¿sí? Uh -huh. Generalmente las personas que están teniendo y pasando por estos síndromes necesitan un acompañamiento terapéutico, hay veces que cuando la sintomatología es más extrema necesitamos un acompañamiento farmacológico. Claro. ¿no? La depresión y la ansiedad uh -huh. pueden ser eh, presentarse en una intensidad extrema. ¿no? Uh -huh. Entonces acá es necesario también lo farmacológico. Seguro. Y llegamos a la pata también de lo organizacional. Cómo uh -huh. la empresa puede entender que está invirtiendo. ¿no? La parte preventiva. Uh -huh. Muchas veces esperamos a que las personas se quemen y no prevenimos, ¿no? Claro. no actuamos antes de tiempo. Uh -huh. Hoy en muchas empresas eh, hay espacios de meditación, uh -huh. hay recreos, está esto que se llama salario emocional. ¿no? Que ah. Más allá del salario físico, ¿no? sí, el salario económico, el eh, es un ratito que hay en la empresa para hacer una actividad física. Para distenderse. Para distenderse, Marísimo, alguna sí. actividad física... No sé, una clase de baile, uh -huh. una clase de yoga, bueno, bueno. la está alimentación, ¿no? el, el poder por ahí está, brindar una alimentación uh -huh. saludable para la gente Total. que trabaja en horario de corrido. Uh -huh. Son todas pequeñas recompensas que apuntan a fortalecer la salud integral. Está buenísimo. Está bueno que cada vez más se ponga el foco no en, en la salud por mental, supuesto, que ha sido sí. algo subestimado y dejado de lado por uh -huh. tanto tiempo. Y qué importante llevarlo al ámbito del trabajo, porque... La mayor cantidad de horas del día nos estamos ahí. ahí en sí. nuestro caso, estamos acá en la empresa, sí. en el canal. Y, y está bueno que se dé de manera armoniosa, consciente, como decís vos, Ana Laura, para poder disfrutarlo y, y que se dé de la mejor manera posible. Porque, a okay. ver, trabajar hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no hacerlo. Nos no queda queda otra. otra. Entonces, qué mejor que, que encararlo de una manera positiva para que, para que nos haga bien, para que sí, sea sano. Tal cual. Y, y sobre todo esto de la actitud. ¿Hay una historia cortitita para cerrar? Sí. A mí que me gusta contarles. No, pero historia. Está buenísimo. Sí, <risa> me, me encanta obvio. esa dinámica que eh, tenés. Que habla de dos albañiles, uh -huh. sí, que estaban trabajando en una obra, en una construcción. Y se acerca una persona y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Y el albañil mirando el piso, con el cejo apretado, ¿no? Enojado, ni lo mira y dice, ¿No ves que estoy pegando ladrillos? Uh -huh. ¿no? Entonces esta persona se acerca al segundo albañil que lo observa trabajar. Y le hace la misma pregunta, ¿qué estás haciendo? Y esta persona, mirándolo a los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja, orgulloso y motivado, le responde, estoy construyendo una escuela. ¿Sí? Totalmente, Entonces, la visión y la perspectiva de cada uno, sí. fundamental. ¿Cómo me cuento lo que hago? ¿no? Y el trabajo puede ser una fuente totalmente inspiradora, sanadora, transformadora, eh, y bueno y necesaria también para, para crecer en comunidad por supuesto de sentirse uno útil sí claro por ahí gracias Encantado, Ana Laura